Hola, en este tutorial vamos a seguir con el diseño básico de un procesador RISC-V. En este tutorial vamos a ver las operaciones con constantes. En el anterior tutorial vimos cómo implementar las instrucciones de tipo R. Hoy vamos a ver cómo implementar las instrucciones de tipo I. En particular las instrucciones de cómputo, porque hay otras instrucciones tipo I. El formato de las instrucciones tipo I es este. Si no te acuerdas o si no viste el vídeo sobre el conjunto de instrucciones, te recomiendo que lo veas para entender cómo se realizan las instrucciones de tipo I. Este bit del opcode es el que se diferencia con las instrucciones de tipo R. Vamos a repasar brevemente cómo son las operaciones con constantes en el RISC-V. En las instrucciones hay dos registros y una constante, el inmediato. Por ejemplo, si tenemos esta instrucción, lo que hace es que se toma el registro fuente 1, en este caso está en el registro 20. Este registro se suma con la constante que está codificada en la propia instrucción. El resultado de esta suma se guarda en el registro destino, en este caso el registro 22. Esto es lo que vamos a implementar en hardware, es el diseño que vamos a realizar hoy. Añadiendo este diseño a lo que tenemos implementado de la última vez. Estos son los dos formatos de instrucción, tipo R y tipo I. El registro destino está en el mismo sitio. El registro fuente 1 está en el mismo sitio. Pero el registro fuente 2 no está en el formato de instrucción tipo I. En vez del registro fuente 2 tenemos el inmediato. Las instrucciones de tipo I tampoco tienen el campo func 7. Esta constante es de 12 bits y se codifica en complemento a 2. Vamos a repasar brevemente... El diseño implementado para las instrucciones de tipo R. Tenemos el registro fuente 1 que se lleva a su dirección del banco de registros. El registro fuente 1 siempre está en las posiciones 15 a 19 del formato de instrucción. En este caso tenemos un 20 en el registro fuente 1 y se selecciona el registro número 20. A la salida tenemos el contenido de ese registro. Luego tenemos el registro fuente 2 que está conectado con la dirección. De los registros número 2 y el registro fuente 2 siempre está en las posiciones 20-24. En este caso tenemos un 19, se selecciona el registro 19 y a la salida tendremos el contenido de ese registro. El código de instrucción nos indica qué operación estamos haciendo. La unidad de control va a seleccionar en la ALU qué operación vamos a hacer. En este caso estamos haciendo una suma que para este ejemplo la ha codificado como todos ceros y el resultado será un 7. Este resultado se tiene que guardar en el registro destino que se selecciona por su dirección. El registro destino siempre está en los bits 7 al 11 de la instrucción. En este caso tenemos un 21, se selecciona el registro 21 y el resultado obtenido de la operación se introduce en el dato de entrada. La unidad de control va a poner un 1 en la habilitación de escritura y cuando haya un flanco de subida de reloj, el dato de entrada se va a guardar en el registro de estima. Esto es lo que vimos el otro día. Ahora vamos a ver cómo se hace con constantes. Por ejemplo, con esta instrucción, suma de inmediato. El formato de instrucción vimos que es distinto, ya que el inmediato está en este campo. Y el código de operación tiene menos campos. El registro fuente 1, que siempre está en el 15 al 19... Se conecta de igual manera, se selecciona el registro involucrado y a la salida tendremos el dato, en este caso un 31. Luego tenemos la conexión que teníamos de antes del registro fuente 2. Ahora no tenemos registro fuente 2, pero esta conexión está hecha y está para el 20 y el 24. Así que esta conexión se mantiene, en este caso es un 19, se selecciona el 19 y a la salida tenemos un 5. Ahora vamos a obtener el inmediato. Vamos a separarlo para ganar en detalle en lo que estamos haciendo, aunque no sería necesario. De los bits 20 al 24, que antes era el registro fuente 2, salen los 5 bits menos significativos del inmediato. Esto se puede hacer porque es una señal que se ramifica, una señal que va a dos sitios. Y ahora de los bits 25 al 31, son los bits más significativos del inmediato, estos se van a concatenar y obtenemos el número del inmediato esto que hemos hecho aquí es una concatenación simplemente teníamos 5 bits por un lado y 7 bits por otro y al final tenemos 12 bits voy a quitar el nombre del banco registros aquí y lo pongo aquí debajo rf de register file en inglés ahora el inmediato tenemos que extender el signo tenemos aquí un módulo que extiende el signo que no es difícil de implementar y vamos a obtener 32 bits a la salida de este módulo, ya con el inmediato con el signo extendido. La extensión de signo no cambia el valor, así que tenemos el mismo número, menos 45 en decimal. Y ahora lo que queremos hacer es sumar el inmediato 45 con el contenido del registro 20, que es 31. Para ello no podemos conectar directamente, porque una señal no puede recibir valores de dos señales diferentes simultáneamente. Como suele haber dudas con esto, voy a mostrarlo con un ejemplo. Seguramente que para muchos que ven este vídeo, este ejemplo es evidente, pero prefiero asegurarme que se entiende. Supongamos que tenemos esta puerta AND. La señal D se obtiene a partir de la AND de la A y la B. Ahora añadimos otra puerta AND y de la señal B sale una ramificación hacia esta nueva puerta. La salida de esta nueva puerta AND es la señal E. Vemos que la señal B se ramifica hacia las dos puertas. En el código, la señal B se lee en dos sitios. Esto está bien hecho y no hay problema. Veamos ahora el caso en el que las salidas de las puertas se unen. La ramificación de la señal B está bien, como antes. Pero vemos que las salidas de la AND, que son diferentes, se unen. Esto no se puede hacer. Una señal no se puede asignar desde dos sitios diferentes. Supongamos que tenemos estos valores a las entradas, a la salida de esta puerta tenemos un 0 y a la salida de esta otra puerta tenemos un 1, ¿qué valor va a tomar entonces la señal D si en un lado se le asigna un 0 y en el otro se le asigna un 1? Esto evidentemente está mal y no se puede hacer. Como resumen, cuando una señal se bifurca hacia dos salidas se puede realizar lo que no se puede realizar es que una señal reciba dos valores de sitios diferentes. Espero que esta explicación te haya aclarado posibles dudas. Volvamos al diseño de las instrucciones de tipo I del RISC 5. Como esta conexión de aquí no la podemos hacer, lo que tenemos que hacer es separar estos cables y en medio poner un multiplexor. ¿Quién selecciona una señal u otra? Pues será la unidad de control la que decida qué dato voy a sumar, si el inmediato o si el dato de registro fuente 2. ¿Cómo decido cuál selecciono? Pues a partir del código de operación. El código de operación tiene este bit que me indica si estoy en una operación tipo R o tipo I. En este caso, como estoy en una operación tipo I, tendré un 0, Voy a seleccionar el 0 que es el inmediato. Luego la unidad de control tendrá que seleccionar qué operación va a realizar. Igualmente desde la instrucción la unidad de control va a saber que estoy haciendo una suma. Pondrá la operación correspondiente a la suma, en este caso aquí he puesto que es todo ceros, y realizará la suma. La suma de menos 45 más 31 da menos 14. Este dato menos 14 lo voy a guardar en el registro destino. El registro destino siempre está en los bits 7 y 11 de la instrucción. Así que conecto, como ya lo tenía, estos bits a la dirección del registro de destino. En este caso es el registro 21, se selecciona y el menos 14 va a ir al dato de entrada. La unidad de control pondrá un 1 para que se habilite la escritura. Y en el flanco de subida de reloj este dato se va a guardar en el registro destino. Este es el circuito que tenemos en resumen. Tenemos estas dos operaciones que hemos visto. Vemos que la uniformidad del RISC-5 hace que muchas conexiones sean muy fáciles de hacer. Hay cosas que no se pueden mantener totalmente uniformes y así hay que algunas señales pues, bifurcarlas, como el caso del registro fuente 2 y los bits menos significativos del inmediato. Como resumen rápido, cuando tenemos una operación de suma entre registros, tenemos el registro fuente 1, lo obtenemos a la salida, tenemos el registro fuente 2, lo obtenemos a la salida y el resultado se va a llevar al dato de entrada. Para el caso de las instrucciones tipo I, el registro fuente 1 se mantiene igual, el dato del registro fuente 1 va a la ALU y ahora en vez del registro fuente 2 va el inmediato, hacia la ALU y el resultado va al dato de entrada, y con la dirección del registro destino se guardará el dato. Bueno, este es todo lo que íbamos a ver hoy. Estas son las instrucciones que ya podríamos implementar haciendo la ALU. Podríamos implementar las instrucciones de tipo R y las instrucciones de tipo I que hacen operaciones. Serían estas 19 instrucciones. Esta es la bibliografía y las referencias que se han empleado para elaborar este material. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo implementar las instrucciones de tipo I en el RISC 5. Gracias por ver el vídeo y un saludo.